Ahora, hablemos por qué Teoma. La visión de Teoma es llevar nuestros productos al mundo entero. Y la prueba es que en tan solo tres años nos estamos expandiendo a cinco países. Siendo este el primer paso ya que estamos seguros de que estaremos en todo el mundo. Y esto es y será posible gracias al compromiso y decisión de nuestros socios fundadores David y Felipe Novoa, empresarios con gran trayectoria y reconocidos en la industria del Network Marketing. Además, es importante mencionar nuestras fortalezas, las cuales son que somos una compañía con capital propio y 100% peruana, contamos con dos fábricas y un laboratorio propio donde desarrollamos y fabricamos todas nuestras líneas de productos, somos expertos en desarrollo de productos. Contamos con profesionales de alto nivel para crear excelentes productos. Contamos con el mejor plan de pagos del network marketing, Creación 2015. Generamos liderazgo y desarrollo personal porque capacitamos a nuestros empresarios mediante charlas y seminarios para que sean grandes líderes en la empresa y para su red. Apuntamos a una expansión global. Ya que estamos seguros que Teoma está destinada a convertirse en una marca global reconocida por el mundo entero, llevando bienestar y libertad financiera. Y en tan solo tres años, tenemos cuatro líneas de productos: Línea Nutracéutica, Gemel, Moringa by Teoma y Madame Dugard. Y esto habla de nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevos innovadores y potentes productos con los cuales vas a poder mejorar tu salud y la de toda tu familia y entorno. Entonces, ¿te gustaría recibir una comisión por consumir y recomendar nuestros productos? Si tu respuesta es sí…